gracias por seguir acompañándonos eh, y por estar eh, tras la charla de Leonel Vázquez, Elisa Balmaceda y Liminal Beats, eh, dúo conformado por René Carmichael y Laura Benes. Así que interesante el, cómo las mesas y las conversaciones de la jornada van llevando a distintos lugares. Ahora vamos a darle pie a la invitación a nuestro invitado, Martín Nadal, quien va a estar acompañándonos dando una conferencia eh, sobre arte y capitalismo de vigilancia. Martín, ¿cómo te va? Gracias por estar sumándote al festival. Muy bien. Eh, como decía, que me hace mucha ilusión participar a que sea este año virtualmente en, en, en vuestro festival y estar ahí virtualmente. Y, y bueno, pues, pues eso, pues muy bien. Con muchas horas de diferencia, pero, bueno, no sé. <ríe> pero muy bien, muy contento de estar aquí, la verdad. Bueno, y gracias por acompañarnos aunque sea tanta tarde eh. allá. Uh -huh. La verdad, que Martín, además de estar dando esta conferencia que arranca ya en, en minutos, eh, está dando un, un workshop sobre criptoarte y criptocoleccionables, que es un tema que en Buenos Aires hay una gran comunidad vinculada a, a criptoarte, NFT, así que Martín, por suerte, está también poniéndose en contacto con esta escena local, eh, muy interesante que podamos conocerlo porque él viene trabajando en estos temas hace mucho tiempo, viene investigando las problemáticas de blockchain. Eh, así que es, es muy bueno tenerlo, no solo por su faceta como eh, productor de obras, como artista, sino también eh, escucharlo y seguir sus reflexiones, es muy interesante. Me traje acá en la mesa para, como cada rato vamos cambiando los libros que nos acompañan. que eh, Decíamos, las curadorías no se hacen solo con libros, también eh, escuchando a artistas. En este caso es un libro que me, ha, me lo ha sugerido hace un tiempo, cuando comenzamos a conversar con Martín sobre una posible exhibición que, que está ahí en borrador todavía, esperando arrancar. Eh, así que gracias, Martín, por las charlas que venimos teniendo todo, esto, todo esto, este tiempo para nada, ir conociendo un poco tus intereses, los libros que te interesan, las obras que te mm. llaman la atención. Así que solo quiero darte la bienvenida, agradecerte, y esperemos que, nada, que pases bien en este rato conociendo tu obra. Muy bien. Pues un placer. Eh, nada, pues cuando queráis empezamos. y eh. Y eso sí, nada, y también eso, eh, decir un poco que es que me resulta muy muy interesante poder hacer este taller de cripto coleccionables. Es un taller que, que al final, es un taller que, que empecé a hacer el año pasado en un festival en Grecia y que en este año del NFT que ha subido tanto, pues es completamente diferente. Y es muy interesante porque las cuentas cambian completamente. Pero bueno, sin más dilación, empiezo a contaros un poquitín. ¿Me oís? No, no vale esto es, vale perfecto esto bueno pues vamos a ir con un poquito de prisa a ver si me podéis decir cuánto tiempo tengo para haciendo más más a tiempo bueno mi charla va a ser hacer el capitalismo de vigilancia eh, mi nombre es Martín Nadal soy un artista también eh, tengo bueno dice tengo bases en ingeniería e informática hice hace mucho tiempo y bueno, que bueno, que pues me ha sido bastante. Entonces, hoy quería hablar justamente del arte del, del capitalismo de vigilancia, eh, empezar con una serie de, de conceptos, un poquitín, bueno, tiene un nombre muy genérico, en el fondo lo que vamos a hablar es como mi último proyecto, que es el tema que, que, que he estado trabajando últimamente. Como decía antes, Cristian, yo en los últimos años he estado trabajando junto a mi colega César Escudero Andaluz en temas de blockchain y cri cripto coleccionables entonces bueno después está trabajando mucho hemos empezado con, con este vamos empezaba a trabajar esto con este tema con este proyecto nuevo que me gustaría presentaros entonces vamos a empezar poco a poco generando hablando de los conceptos que se manejan y luego pues, viendo un poquito cómo, cómo se va construyendo después pues, si no se podría a caer internet pues, creo que no entonces eh, primero quería empezar con el, el concepto de predictibilidad ¿no? eh, que es una cosa que, que que, aunque parece que es así un tema un poco aburrido, es un tema que, que es de rabiosa actualidad, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros todas las plataformas que usamos diariamente, mucho de cómo consiguen generar dinero y cómo consiguen tener réditos económicos eh, es justamente utilizando técnicas de predictibilidad, básicamente procesos estadísticos, ¿no? Entonces a mí es un tema desde siempre me ha gustado mucho la estadística. Un libro que me interesó bastante es el libro de signal and noise de Nate Silver, este es un hombre que hacía, es un tío que hace predicciones, entonces es un, lo más importante que tiene es que es una persona que predijo correctamente cuando ganó Obama, de hecho tiene un blog que se llama 375 y, y bueno, que va justamente a hacer predicciones, predicciones políticas, ¿no? de, de, la, de, de política, ¿no? entonces esto por ejemplo dice una cosa que es, que es muy interesante que es, esto la señal es la verdad y el ruido es lo que nos distrae lo que nos distrae de, de esa de esa verdad nosotros en esta conferencia vamos a hablar mucho de ruido y vamos a hablar mucho de señal no esto es interesante pero luego también cuando esto es más o menos como yo lo relaciono con lo que es la estética que digo la estética la, la estadística así más básica pero luego también otro de, de otro concepto que también aparece y que también es de radio actualidad y que también aunque no nos demos cuenta nos, nos, nos, nos influye en nuestro día a día, es el aprendizaje eh, máquina. ¿no? Y también esto, Hypernovic, de Google Recess, que es de los que se considera así uno de los pioneros de lo que se llama inteligencia artificial, aprendizaje, ¿no? Y él dice, perdonad que no, que no he traducido esta, estas dos notas y que se en inglés, es no tenemos mejores algoritmos, lo que tenemos es mayor dato. Esto para mí fue también es uno de los sitios que me que es importante comentar porque yo en un momento estaba estudiando, me interesó bastante el tema de, de machine learning y bueno, pues tú te haces, empiezas con estadísticas, con progresiones y vas metiendo datos y al final llega un punto donde lo que te dicen es básicamente da igual un poco el acercamiento que tú tengas la estrategia que tengas el algoritmo que tú tengas para hacer predicciones que al final cuanto más información más fiable va a ser esa predicción y a mí eso bueno pues también me parece que es que es, que es un tema que es muy interesante porque nosotros ahora mismo como, como bien dice este hombre estamos en un momento donde generamos muchísima muchísima información ¿no? entonces mmm, bueno, esta información, como vamos a ver un poquito después, eh, es lo que, lo que sostiene lo que se llama el, el capitalismo de vigilancia, ¿no? que es bien aquí muy, muy, muy a tiempo. ¿no? Entonces, básicamente, el concepto de capitalismo de vigilancia, como es el libro justamente que estaba enseñando ahora Cristian, es un término que, que acuña una economista que, que creo que da clase, bueno, una economista que norteamericana y, y básicamente a, a, con este término en su libro y una serie de, de, de conferencias y de, y de escritos entonces ella habla es, vamos este es lo eh, que es esta la mujer este es un vídeo que, que que para mí fue desveló bastante un poquitín su pensamiento y fue cuando me empezó a interesar mucho el tema por una serie de ideas ¿no? que luego también en mi obra se recogen, por eso las, por eso paso a ponerlas. ¿no? Y una es, por ejemplo, que el capitalismo de vigilancia, que básicamente lo que consiste es esto en en cómo las plataformas son capaces de extraer valor de nuestras vidas, a mí esto me, me fascinó mucho, o sea, es más o menos lo que dice esta mujer, dicen, en su esencia el capitalismo de vigilancia es parasitario y autorreferencial. Revive la vieja imagen de Calmas de capitalismo como un vampiro que se alimenta del trabajo, pero con un giro inesperado. En lugar del trabajo, el capitalismo de vigilancia se alimenta de todos los aspectos eh, de la experiencia que tiene en cada ser humano. A mí me, me llamó mucho la atención este nuevo planteamiento donde, donde todas las, las experiencias que ocurren en la esfera privada del ser humano son tienen un valor con el que se especula, con el que se compra y el que se vende. O sea, a mí me, me interesa mucho en toda mi obra lo que es el tema de la escala del humano con la con la tecnología. ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las ideas que más en, se enganchó, ¿no? O sea, que me, me pareció más, más, más interesante. Um, o sea, básicamente, vamos, no sé, supongo que aquí todo el mundo lo sabrá, pero así brevemente, a lo mejor debería haber que la en la, la diapositiva anterior debería haber introducido la idea de que el capitalismo de vigilancia es. De qué vive Facebook, de qué vive Instagram, ¿por qué podemos mandar y, y tener fotos? Bueno, pues podemos mandar y recibir fotos porque eso nos están vigilando constantemente, pueden hacer predicciones y pueden dirigir una publicidad muy eficiente a nosotros. ¿no? Ese es más o menos el modelo de negocio que tienen todas estas plataformas y es en lo que se basa, basado en el capitalismo de vigilancia. ¿no? Y luego, otra idea que también me parece muy interesante es. Esto es una de las cosas que aprendí el Capitán de Vigilancia: es que las predicciones más potentes del comportamiento humano proceden de la intervención de nuestra conducta, básicamente manipulándonos para sintonizar nuestro comportamiento y alinearnos hasta unos beneficios comerciales. A mí esto me pareció muy brutal, y por ejemplo, yo ahí en esto también, otra vez, porque a mí me interesa mucho lo que es la, la tecnología y, y el cruce con, con lo. Con lo, con lo humano hay un a mí, no sé si es una historia que es verdad o es mentira pero decía que por ejemplo en mítico estas estas aplicaciones para buscar pareja en el fondo la aplicación no busca que tú busques el, el amor de tu vida sino lo que intentan es que tú te metas en relaciones y que siempre estés usando esa plataforma o sea tampoco voy a entrar en que si realmente existe el amor de tu vida y todo eso pero lo que te quiero decir lo que me parece muy interesante es qué es lo que se intenta optimizar en estas plataformas no qué es lo que realmente no, no nos buscan nuestro nuestro nuestro beneficio sino que es evidentemente su beneficio bueno, a mí eso me, me parece que es bastante interesante que luego luego saldrá luego también me gustaría recomendar un libro eh, básicamente eh, un libro de, de una autora española que se llama marta peirano que trata todos estos temas y que y que también son bueno, y que también para mí me hace una referencia muy interesante y que, y que bueno, yo os lo recomiendo no y que está muy bien. Entonces, ya te digo, la obra más o menos es el, el primer... La obra es básicamente mmm, esto, el capitalismo y vigilancia, y vamos a ir metiendo una serie de, de conceptos. Eh, otro concepto también que, se, que, que vamos a tratar es el de la ofuscación. La ofuscación, bueno, es, este es más o menos un vídeo. La ofuscación, su descripción más fundamental es eh, la producción, inclusión y adicción de, eh, o comunicación de datos engañosos, ambiguos o falsos en un esfuerzo por evadir y destruir, eh, distraer o confundir a los recolectores de datos o disminuir la felicidad y el valor de esas agregaciones de datos. Este es eh, escrito por Helen Heisenbaum. Que es una de las mujeres autoras de este proyecto artístico que se llama Adneusean. Para mí este es el primer contacto que tengo con el concepto de ofuscación, y, y el tema que tienen es eh, justamente lo que propone la ofuscación: es generar un ruido para empobrecer la calidad de estas predicciones. Como estábamos hablando antes, en, el, en la primera diapositiva que habla de señal y ruido, nosotros lo que estamos intentando es generar. Aumentar más ruido para que esas predicciones sean, sean peores. Y de eso, de, de esa manera, disrumpir o, o, in o, o interferir en lo que es la lógica del capitalismo de vigilancia. ¿no? Estos dos. Eh, es decir, esta gente eh, tienen un, un proyecto muy interesante que se llama Adnusea. Que es un plugin de, de, de, de, para el navegador de internet, que lo que está haciendo es, sin que tú te des cuenta, mientras tú vas navegando, va clicando en todos los anuncios, con lo cual la impresión que tiene la plataforma de ti es, eh, es errónea, ¿no? O sea, es errónea porque tú, por ejemplo, tú vas navegando y está después pues, explicándote, por ejemplo, a mí me gusta la cerveza, pues practicando en todos los, yo qué sé, de vinos y cosas así, con lo cual se genera un ruido. ¿no? Para mí esto es un vamos un concepto y un proyecto que, que, me, encant que me encantó y que me parece muy interesante. Aparte, tienen un libro, Finn Branton. Junto a Frime Brandon, que también es autor de libros muy interesantes de los precursores de, la, de, de, de, de las criptomonedas, aunque no viene mucho caso, pero a gente para decir que es un autor que es muy interesante todo lo que escribe, ¿no? También habla sobre la ofuscación como, como va explicando diferentes ejemplos de cómo interrumpir estas mecánicas, ¿no? que van desde, desde, desde la época de internet a, a otra, vamos, mensajes de otra naturaleza. ¿no? Eh, y luego por último o sea estos tres conceptos tenemos por un lado lo que es la predictividad la señal de ruido tenemos por otro lado lo que es capitalismo y vigilancia ofuscación y luego ya por último que es el último ingrediente de de un poco de, de mi obra en la que está trabajando este año son los clip farms. no los clip farms son esto, están donde están que están en china y entonces en este caso en vez de vender experiencias propias lo que venden son votos positivos para aplicaciones, ¿no? Intentan promocionar artificialmente aplicaciones para que, en las, para que en las tiendas de Apple o en las tiendas de Google una aplicación aparezca como un. se lo instalando muchísima gente. En el fondo no es que se lo esté instalando muchísima gente, sino que es una manera de automatizar teléfonos móviles con un, clave, con un, con un cable y lo que hacen es mandar comandos para que parezca que está una persona interactuando, descargando una aplicación y jugando, o sea, básicamente generando también datos falsos. A mí se me parece también que es como el tercer ingrediente que tiene, que, que tiene más o menos mi obra, que es el proyecto que os voy a presentar, ¿no? ¿Qué es este? ¿Qué es Fango? Un, un ofuscador de Facebook, Amazon, Netflix y Google, ¿no? Nadie no, no tiene un nombre en inglés. Aunque luego fango significa fango, ahora que lo puedo decir en castellano, barro que se embarra las comunicaciones, por eso se usa esa idea y por eso tiene ese nombre. Y, y bueno, básicamente la descripción de este proyecto, aunque no lo veis, pero me gustaría primero mandar una descripción para que, y, y, luego, y luego verlo, es un arma de defensa contra el capitalismo de vigilancia. Esto oculto bajo la de un cargador, el teléfono móvil estará provisto en microcontrolador que toma el control del smartphone enchufado, haciendo consultas a Google, Amazon y otros motores de búsquedas, lanzando vídeos de YouTube con fin de engañar a los bloques de datos en su proceso de captura de datos. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está usando la, la, la ofuscación. Para luchar contra el capitalismo de vigilancia. Por ejemplo, este proyecto es muy parecido al de AdNusea, ¿no? ¿eh? ¿Qué es lo que propone el nuevo? Bueno, propone una serie de, de cosas, pero para mí eh, me parece que, que los proyectos que había y que los, que los vamos a mejor a comentar eran, eran proyectos que son de hace 10 años, que están hechos para, para interfaces web en el escritorio, ¿no? Ahora mismo, la inmensa mayoría de los contactos y cómo nos relacionamos con la red, es mediante dispositivos móviles, ¿no? Entonces eh, me parece bueno es eso sí uno de esta obra. Entonces el dispositivo qué es exactamente bueno pues es básicamente una especie como de click farm pero pequeñito, ¿no? Tenemos aquí un raspberry pi, un cargador normal de, de teléfono y luego un poco de cable de soldar, ¿no? Entonces nosotros este es el primer prototipo que se hizo con un diagrama, sabes con un con un modelo 3 d y una impresora de muy bajo coste imprimimos ponemos el cargador, lo desmontamos y sacamos por el USB, lo enchufamos y, y, y creamos este, este, este cargador. No sé muy bien cuánto tiempo tengo, o sea que si me lo podéis ir poniendo por el chat, pues aquí este es un, un poco el proceso de, de trabajo con, con los modelos 3D que, que, que se distribuyeron, el modelo de diseño. Y estos son los primeros prototipos, los primeros renders que teníamos. ¿no? Entonces, básicamente, a ver si esto funciona. Entonces os voy a enseñar cómo, cómo funciona el proyecto. Entonces, básicamente es, tenemos este cargador, lo enchufamos y entonces, mientras está cargando, el teléfono lo que está haciendo es, pues, un poco como los clipfars, ¿no? Está viendo productos, está, está viendo de eh, los, los Vamos, va, va generando ruido, está intentando buscar para intentar engañar, eh, engañar estas grandes plataformas, ¿no? Este es de una exposición que, est que estuvo en, en, en Estados Unidos hace un tiempo. Entonces, una cosa que, que es interesante este proyecto es que es que el, es que es capaz de interpretar el, es capaz de ver el el código y, y y lo que es interesante es que puede ver como todos los botones entonces no es simplemente una cosa que, a, que añada ruido sino que puede ser bastante inteligente en el sentido de localizar un like y poder ver dónde están eh, cada uno de los elementos del del, del interfaz del de, del dispositivo el proyecto este se presentó por primera vez eh, así de una manera un poco random en, en Estados Unidos y luego tuve la suerte de que se publicó de que la, la revista Vice hizo un pequeño articulito sobre el tema lo que le dio bastante empuje al proyecto y aparte de eso también otros otros medios como puede ser Adafruit o, o, o, o, o, o por ejemplo Chataka que es un bloque de español de de bueno de tecnología y es que se fue bastante, bastante interesante ¿no? incluso también la autora que os he dicho antes, Marta Peirano, que es la que escribía el libro, que ya me había leído, que me gustaba mucho escribió una página en una revista que se llama muy interesante en España que también pues, ¿no? Vamos, que también me pareció como que, era, que, que, que, que estaba muy bien ¿no? entonces ya bueno, quería hablar un poquitín o sea, lo interesante es que más o menos como de repente pues hice ese prototipo en pues, una, una, una exposición pequeñita y bueno tuvo bastante relevancia cosa que me hizo mucha ilusión y, y, y bueno lo bueno es que luego o sea el proyecto sigue adelante ¿no? entonces me gustaría explicar como dos aspiraciones que tiene relacionadas con los conceptos del principio ¿no? o sea tiene dos, dos visiones este proyecto tiene uno que es proteger la privacidad individualmente aspirar a proteger la privacidad y la manipulabilidad a nivel individual, que es lo que queremos, generar una capa de ruido, entonces cuando más o menos para, para que estas plataformas por el, lo que estábamos hablando antes de Susana Sudo en el libro de este capítulo de vigilancia para intentar que estas plataformas no nos puedan, no nos sepan cómo manipularnos hacia sus beneficios comerciales, no o sea, cómo intentar que no nos dirijan, intentar ganar privacidad. Esto es a un nivel individual, pero también a un nivel colectivo. Este proyecto también, por supuesto, es especulativo, es una obra de arte, no es una cosa que de gente vaya aquí a o sea, que decir que siente se como como reflexión. no. Es romper el capitalismo no de vigilancia. Si FANGO, o sea, pasa esto de esta idea, que si FANGO estuviera ampliamente implementado, esto y los datos de la gente estuvieran se ofuscaran esta esta manera de funcionar que tiene el mundo del capitalismo de vigilancia ya digo que se vas a distraer valor de nuestras vivencias que ocurren en en nuestra esfera, en nuestra esfera privada pues dejaría de tener sentido ¿no? y luego también otro planteamiento que tiene otra idea que tiene este proyecto fuerte es el capitalismo no va a solucionar los problemas del capitalismo por eso el proyecto a partir de este momento, una vez que se mostró la, la idea que tenía era que fuera fácilmente replicable, que todos los todos los documentos, tanto el código como los ficheros 3D, fueran fácilmente distribuidos, ¿no? Y por eso, por eso el código está en está en en, en GitHub y es, está abierto y bueno, para hacer todas estas cosas. Eh, me dediqué a aplicar a bastantes residencias, conseguí afortunadamente una residencia de MAP, que es una residencia de la plataforma europea de... A mí no me voy a ver, la no me pero es como de, de, de nuevos medios, ¿no? Entonces lo que me parecía interesante y lo que quería, quería darle este aspecto, si os das cuenta, la anterior se enchufaba directa, directamente en el enchufe y claro, eso para, un, para hacer un taller... O intentar que la gente lo fabrique pones casi en peligro su vida, ¿no? Entonces se me ocurrió este nuevo diseño que en vez de tener una, en vez de tener un enchufe tuviera una conexión USB y esa conexión USB se podía enchufar a cualquier, a cualquier cargador. O sea, este es un, un prototipo especialmente feo, pero que muestra un poco la mecánica. O sea, tendríamos te el cargador, enchufamos, ah. me deja. Ahí. Tenemos este, el, el, el, el cargador, tendríamos enchufado fango y de ahí cable el teléfono. Entonces, mientras se va cargando, fango está en esa comunicación generando ese ruido mientras se va cargando, ¿no? Enfangando lo que es eso la, la, la comunicación. ¿no? Entonces ahora me gustaría rápidamente. Porque no sé si tengo mucho tiempo. Falta inglés. Vale, genial. Esto, hacer un repaso. Un poquito de qué, en qué exposiciones se ha mostrado. Esta es un, la, bueno, como podéis imaginar, se saldicia este proyecto, pero claro, este año no ha sido un año muy fácil para, para toda la gente que se dedica al arte que quiere hacer exposiciones, y muchísimo menos para hacer workshop. Entonces, bueno, parece que por fin está el, como resurgiendo todo. Y parece que en un futuro me podría hacer un par de exposiciones. ¿no? Pero bueno, hasta ahora sí, la exposición grande que se ha mostrado se ha mostrado en Noruega, una vez en el Festival Pixel y otra vez en el Festival de Kirkenes. Eh, y, y siempre he jugado con la idea de hacer una especie como de tienda, no de jugar. Si os dais cuenta, todo el proyecto tiene una estética muy fuerte, jugando con la lógica de, de las grandes plataformas, de Facebook, Amazon, Google, que son. Bueno, lo que ven Bratton es como eh, aparece en su libro del stack como, como, como plataformas que tienen mucho poder concentrado, ¿no? Pero estas son más o menos las exposiciones que se han tenido, esta es más o menos la exposición, la idea que se tiene para la siguiente exposición que, que, que será en algún momento. Donde también en, durante esta residencia, que estuvo muy bien por, por ya digo, por este año tan difícil poderme dedicar a seguir investigando el cómo altera la interfaz y cómo la atención se dirige a esa pantalla ¿no? y a trabajar en ella, pues hice una serie de, de, de proyectos que también tienen que ver con, con la inteligencia artificial, que era básicamente que pudiera identificar elementos de la interfaz y manipularlos. ¿no? Lo que me parecía que era interesante en el espacio expositivo era que se pudiera ver ese proceso de captura de datos, o sea, cómo meterse dentro de la bestia un poco. ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco los experimentos que que se estuvo realizando si os dais cuenta pues es la pantalla del móvil es exactamente la pantalla que se ve en la, en la televisión que tengo que todo el trabajo se hizo pero ahora por primera vez se va a mostrar dentro de una dentro de, dentro de una semana en el festival de ver lights en la ciudad de Ale ahora hace poco me hace, me hace bastante ilusión por eso estos son prototipos un poquitín de, de cómo se muestra no entonces más o menos la línea de trabajo como veis es siempre jugando con la idea de una tienda de un como un Apple Store o un Microsoft Store luego también tiene una página web donde jugaba también con esta misma estética, con esta misma estética de, de, de producto comercial y, um, también eso donde, donde todos los, los, los ficheros se pueden distribuir libremente incluso también el, el, el texto curatorial es escrito por, por, por Cristian aparece como si fuera un review del, del, pro, del proyecto ya te digo es un proyecto que, que que casi, bueno, creo que el, eh, es el proyecto que, bueno, que es el que más sabe este año. Creo que siempre ha estado muy enfocado hacia la diseminación y hacia que todo el mundo participara. Y, y al final, pues no ha podido ser este año, pero yo creo que va a ser dentro de poco. Me gustaría también comentar obras de todos los artistas. Hay mucha gente que ha tratado el tema de frustración de capitalismo de vigilancia. A mí me interesan particularmente obras que traten el contacto con lo humano o sea, me mucho el tema de os sea, ha interesado siempre la, la conexión del de lo humano del sentimiento con la tecnología no está este de new organs de de y sam salvín son una serie de películas os la recomiendo que, que lo echéis que lo, que lo veáis y luego también el clásico de godard de Ben benedict ¿eh? y, y creo que eso es todo así que se puede decir que ya acabo mi estas es, ha sido un poco estresante esta porque no sé ¿sabes? no sabía sé bien si vamos para adelante o para no espero que os haya gustado y no sé si habrá algún tipo de pregunta